Hola, mi nombre es Francisco Hinojosa y este es el examen para ingresar a la Escuela Nacional de Fuentes. Las Cibeles, la Diana Cazadora, la Fuente de Minerva. La fuente de mannequin. Y esta es enfrente. Y por último, mi favorita, la fontana de Trevi. Mi nombre es Francisco Hinojosa. Gracias.